¿Qué tal gente? Muy buenas, aquí Manuel León y hoy les voy a enseñar cómo hice esta foto. Bueno, en realidad esta foto todavía no la he hecho, pero en mi cabeza está saliendo muy bien. ¿Qué vamos a necesitar para esta foto? Primero que todo un paisaje muy bonito, y que sea de naturaleza por así decir o de cualquier cosa que se vea bien de fondo segunda cosa que vamos a utilizar una silla o un banco o como lo quieras llamar tú pero que no sea una de las silla normal así como esta esta silla de aquí no nos sirve tiene que ser una pequeña que sea de una estatura baja por así decir segunda cosa que vamos a necesitar, bueno en realidad tercera cosa que vamos a necesitar Sería un trípode, un trípode largo si es mejor. Si no tiene un trípode largo, pueden utilizar el trípode pequeño. Pero que sea la cámara, o sea, que la, la cámara se mantenga en el mismo lugar siempre y que no se mueva. Como cuarta cosa necesitamos solamente una cosa más. Nuestra cámara y nuestras ganas de fotografía. Así que, ¿qué tal si vamos hacia el paisaje y hacemos la foto? Vamos. Ya vamos de camino al spot. Y ya vamos a querer no por ahí. Ya yo soy medio y bueno chicos, explicaré una cosa antes que todo. Para hacer la foto ya llegamos a lo que sería el spot. Ya han todo, ¿verdad? Me encanta lo que sería el tema del bosque. Y esta idea me surgió gracias en realidad a otra persona. un seguidor seguido dormido en Instagram. Me escribió y me dijo, mira, ¿por qué no haces estas fotos Y lo explicas en YouTube, ¿cómo puedes hacerla? Y en realidad, no me pareció mala idea. Aquí le dejo lo que sería el mensaje o la fotografía ideal. O sea, la idea de la fotografía. O sea, y me dijo, ¿por qué no lo intentas? Y bueno, la idea principalmente me salió de una seguidora de Instagram. Me escribió y me dijo que si podía ayudarla a hacer una fotografía como esta y que explicara cómo hacerla. Y me dijo que él le explicara así sencillo. Así que, ¿qué tal si vamos a hacer la foto? Y bueno chicos, ya llegamos a lo que sería el lugar para la fotografía. La única cosa que tenemos que hacer es nuestra super silla del futuro y colocarla en el lugar para tomar la fotografía y ya estaría. Tenemos que hacer dos fotografías. Una sería del ambiente, sin nada, sin nada en el ambiente, sin personas, absolutamente sin nada. Y la segunda fotografía sería con nosotros y con la silla. Y sentados obviamente, así que vamos a hacerlo. Sí <tose> Y bueno chicos eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado el spot, espero que les haya gustado la fotografía. Tristemente no me puede despedir en el parque ya que se me acabó la batería, se murió literalmente, no me servía para absolutamente nada, ni siquiera para tomar una sencilla foto, para nada, por eso me tuve que despedir aquí. Espero que les esté gustando los videos que estoy haciendo, que se suscriban al canal, es totalmente gratis. Recuerden comentar en la cajita de comentarios alguna idea algunas cosas que pueda hacer para el futuro, cualquier cosa. Y para finalizar lo voy a dejar con un pequeño corto que hice Con unos trocitos de video que fui grabando en el camino Y espero que le guste Chao Take a pause, take a...